Dímelo, Yoko Casanova, te acabo de enviar las imágenes del video. Ok, así que chequea tu bitranfer, chequea tu correo, que ahora mismo te envié las imágenes del video no Así que nada, y espero el mejor trabajo. Ok, Yoko Casanova, suerte en sí, demasiado fuerte, los quiero mucho. Bendiciones y espero este lindo y excelente trabajo del maestro Yoko Casanova. Hola mi gente, Llego Casanova por acá Después de haber visto este pedacito de de lo que me envió el zurdo Este video lo estoy haciendo ahora Porque voy a retomar de nuevo El video del zurdo Porque no me dejó subirlo a YouTube Por el problema Que lo puse demasiado tiempo Y bla bla bla bla bla bla. ya eso se lo expliqué ya Ahora Voy a retomarlo de nuevo Pero antes de retomar Este pedacito Y poner el pedacito De video del zurdo Que ya me lo han pedido Alguna gente ya Quiero aclarar algo Mi gente ya La gente no me está enviando videos No me está enviando temas O sea que me está pidiendo Que vaya a hacerlo con ellos Que vaya yo a grabar los videos Que vaya yo a hacer Las tomas necesarias Que vaya yo a Yo no voy a ir en ningún lugar de eso. ¿Sabe por qué? Porque yo me estoy cuidando. Yo estoy cuidando y estoy cuidando de mi niña, estoy cuidando de mi esposa. O sea, hay más cosas involucradas por lo cual deberíamos de ser un poquito más responsables. Un poquito más. No quiero que lo tomen a mal. O bueno, si lo toman a mal, ya eso es problema de ustedes. Si ustedes no se quieren cuidar, es problema de ustedes. Yo sí si me quiero cuidar. Yo quiero estar en la casa. ¿Ustedes creen que yo no me estoy volviendo loco? Yo me estoy volviendo loco encerrado. Mi esposa se está volviendo loca. La niña mía de tres años está loca por salir para la calle. Pero nosotros nos estamos cuidando. O sea, es espero que ustedes también lo hagan y entiendan lo que le estoy diciendo otros que no quieren lo del vídeo que quieren música me están pidiendo venir acá a grabar mi gente ustedes no están entendiendo la gravedad del asunto parece cuando yo le dije para trabajar online es porque por online no me va a pasar el virus o sea no lo voy a traer aquí a mi casa solo entiendan eso mi gente entiendan por lo cual hay que esperarse hay que estar tranquilo hay que estar calmado en la casa hagan lo que puedan dentro de su casa si ya tienen los vídeos hechos ya pero no, no lo han editado eso envíenmelo y nos ponemos de acuerdo ya he hecho muchos, he hecho más de 10 en esta cuarentena. Y no es ni, ni siquiera un cuarto de lo que uno cobra por hacer esas cosas. Pero yo entiendo, estoy entendiendo que hay problemas con los pagos de renta. Hay problemas con todo. El que no se aseguró, el que no, el que no pudo hacer esas cosas, es verdad que está en problemas. Por ahora mi esposo y yo estamos bien y nos hemos ajustado todo el tiempo y por eso estamos normal. Yo no he aplicado para el desempleo. Pero sucede que nosotros tenemos para amortiguar el golpe, entonces no vamos a hablar de eso, estamos hablando de música y video, o sea, vamos a ir por este lado, sé que por eso estoy cobrando tan poquito, por eso estoy prácticamente votando mi, mi trabajo, votando no, no, porque en la vida real hay que ser concisos, yo, yo siempre, cuando empecé a hacer esto, empecé a hacerlo sin recibir nada a cambio. Pensé hacerlo de gratis y yo no daba las cosas para que me las devolvieran. Pero ustedes tienen que entender que todas estas cosas que uno va comprando así poquito a poquito, paso a paso, las va comprando con dinero. No porque yo les regalo algo a Amazon y ellos me regalan un equipo. Y YouTube no me paga nada. Y ningún sponsor, yo no tengo sponsor de ningún tipo. Yo todo lo hago por mí. So, por eso es que, que yo también ayudo a mucha gente por eso. Hay mucha gente que han venido aquí y se han ido de gratis. Muchísimo, muchísimo. Y son los que menos me agradecen. le ¿Cómo le cae? Son lo que menos cuando comparten un video, comparten un... su música, que la hicieron todo aquí. O sea, la única persona que no mencionan nada de eso es a mí. Hay que saber dar gracias. De vez en cuando hay que saber dar gracias. Como yo he dado muchísimas veces las gracias. Pero saliéndonos del tema, mi gente, yo no puedo hacer nada de saliendo de la casa ni, veniendo, ni viniendo gente aquí a trabajar porque no va a funcionar así hasta que pase toda esta, esta locura del virus y esas cosas. Y si ya hemos estado encerrados en casa protegiéndonos, cuidándonos, ¿Por qué voy a romper la regla ahora? Ok, mi gente, síganme enviando trabajo. Si tienen, si no tienen trabajo, no me pidan que vaya a hacerlo porque no, no lo voy a hacer. No voy a salir de mi casa, no voy a arriesgar a la, la salud de mi niña, no, no voy a arriesgar nada de eso. No voy a permitir que vengan a grabar acá porque tampoco es lo mismo. Es lo mismo, es como si yo saliera a buscarlo o como yo mismo traerlo aquí a la casa. Y como ustedes saben, hay un viejo refrán que dice que no es lo mismo llamar al demonio que verlo llegar. So... No lo este video que estoy haciendo ahora mismo es más para aclarar esto, eh. es más para aclarar de que yo no voy a salir a grabarle a nadie Ah, otro que me estaba rentando el drone, <risa> ok, vamos a rentar el drone para ir a... En el desierto no hay virus, tú no sabes dónde está, en el desierto hay a haber como 30 personas, o 40, no sé, no hay virus Tú no sabes cuándo hay, eh, cuándo, cuándo sí o cuándo no, ¿entiendes? ¿Qué está hablando? Estoy aquí hablando con la cámara que estoy haciendo un video Hello guys, Esto es lo que yo estoy cuidando La salud de ella, la salud de mi esposa La salud mía, ¿me entiendes? Y es lo que hay que cuidar So, en ese desierto iba a haber 30, 40 personas O un poquito más Casi todos eran dueños de carros, de dealers Y todos iban a estar en el video O so, sea, ¿cómo me vas a asegurar a mí? de Que ahí no iba a haber virus, ¿me entiendes? So, mi gente, es lo que yo quería aclarar este, En este pequeño video, cortico videito Escúcheme, si no te has suscrito al canal Suscríbete, que van a venir cosas geniales Aquí te da toda la información, como siempre Siempre dejo mi información acá, pues... Ella es mi niña Alexandra, yo soy Casanova, esto es Casanova Films y esto fue mi nuevo video.